Realmente trabaja muy bien Tiene excelentes profesionales Que siempre de alguna manera u otra Se destacan en los trabajos, en los proyectos los que presentan De investigación, de investigación no, fundamentalmente Claro, que lleva mucho tiempo Y que, bueno, presentarlo, me imagino No debe ser nada fácil también, ahora lo vamos a, a hablar eh, Y que tiene que ver con un reconocimiento Que ha tenido un trabajo seleccionado Entre dos países como, por ejemplo, China o Corea ¿no? eh, Así que de esto vamos a hablar con eh, El doctor Gerardo Sánchez Doctor en Biotecnología Gerardo Sánchez, buenos días. Betty Rodríguez, Patricia Pacini, lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Betty y Patricia. ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, me imagino, Gerardo, ustedes contentos, ¿no? Porque una vez más un trabajo que han presentado ha sido reconocido, ha sido seleccionado entre dos países como, por ejemplo, Corea, Corea y China, ¿no? Sí, tal cual. Estamos contentísimos con esa distinción que... Es una distinción a un estudiante doctorado que está trabajando acá con nosotros uh -huh. y la verdad es que nos pone muy contentos que, que destaquen nuestro trabajo en, en un congreso internacional donde hay un nivel elevado, entonces nos ayuda a saber un poco en qué lugar estamos posicionados, así que... Contentísimos por eso. Bueno, ¿y qué trabajo han presentado? Que tiene que ver eh, con el comportamiento de, de los durazneros, este, una inteligencia artificial, dice, pa, para predecir el comportamiento de, del duraznero. Sí, tal cual. Este congreso se especializa en todo lo que es eh, el estudio del ADN uh -huh. de, de commodities, o sea, de, de cosas de la agricultura, tanto animales como plantas. Sí. Y lo que nosotros presentamos fue. Un, el trabajo que estamos haciendo acá en INTA San Pedro con los durazneros que tiene que ver con predecir cómo se van a comportar las diferentes variedades, las variedades que generamos nosotros en el programa, pero también otras, en escenarios climáticos futuros, que son posibles. Uh -huh. Sabemos que hay un cambio climático que eh, es inminente y nos tenemos que preparar porque los durazneros se van a seguir produciendo en nuestra región y tenemos que seleccionar los mejores individuos. Claro. ¿Y eh, sí, sí, lo escuchamos. Sí. No y esto lo hacemos a partir de poder modelar cómo se comportan en el presente y utilizando inteligencia artificial, que al final de cuentas son y estadísticas podemos predecir cómo lo harían en, en otros escenarios con niveles de certeza muy muy altos, la verdad. Uh -huh. Y han logrado ustedes este, esta certeza, digamos, cómo, cómo buscan. Eh, esto de predecir qué es lo que va a pasar, porque bueno, a veces nosotros nos guiamos por el servicio meteorológico, por ejemplo, va a llover, no va a llover. En el caso de ustedes, para cuidar, para proteger a la fruta, ¿cómo, cómo logran? ¿Esa casi, casi exactamente lo que están buscando? Claro, por un lado tenemos lo que es predicción climática uh -huh. y nosotros lo que hacemos es la predicción de... Cómo se comportan los durazneros en ese escenario climático. Ajá. Entonces, a partir de tener un modelo matemático que entiende cómo funciona el, el cultivo de acuerdo a las temperaturas, las precipitaciones, a la irradiación, a la acumulación de horas frío, teniendo esa previsión de qué temperaturas habrá, qué horas frío habrá y qué, qué lluvia tendrá en un escenario de, con un horizonte de 20 años. Nosotros metiendo, eso en nuestro modelo matemático, podemos predecir eh, o anticipar cómo los durazneros se van a comportar, cómo cada variedad se comportaría. Claro. claro porque aquí, bueno, se, se, se ha avanzado bastante en el tema de eh, el, el control de heladas, Exacto. digamos, ¿no? Uh -huh. En época donde, bueno, el durazno está ahí, este, la, la fruta está este, algo desprotegida en caso de que se produzca una helada fuera de tiempo. En esto también han tenido, digamos, un, un avance en la, en la utilización de mecanismos para, para, para no perder este, la producción. Uh -huh. ¿no? a todos los que somos de acá de San Pedro conocemos bien el, el problema de la helada, pues siempre lo escuchamos, siempre LINTA claro. tuvo su, su servicio de, de alarma. Y nosotros lo que intentamos es, de la parte genética, generar variedades que puedan tolerar mejor la, esta, estos eventos que se supone que van a ser cada vez más. Eh, más frecuente. claro bueno ahora tenemos un año de sequía donde no se prevén muchas claro. lluvias y eso también es una variante no para tener en cuenta bueno de, de qué manera este vamos a, se, se va a realizar un, un trabajo específico no o, o cómo se va a, a, a, a, eh, cómo va a ser la producción sin, sin la lluvia que se necesita el cual año a año cambia el clima y... Y el cultivo responde de diferentes formas. Uh -huh. Poder eh, anticipar cómo va, cómo va a ocurrir esto, le guarda los genes claro. que tenga, eh, es todo el tiempo. Uh -huh. ¿Y esto dar, cuándo dar, va a poder tanto, empezar a aplicarse, para... mi ingeniero? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuándo se va a poder a, a empezar a aplicar, digamos, este, este trabajo que ustedes han, han, han realizado? Nosotros ya lo estamos aplicando en, en variedades que, que existen hoy, o sea, tanto nuestra generada en el programa como otras 200 variedades que tenemos en la colección de San Pedro, y después, de acuerdo a cada variedad, habría que secuenciarla con el método que desarrollamos e eh, incluir esos, esos datos de, en los algoritmos para poder hacer las predicciones. Pero, claro. Entonces, ah, se ah o sea que ya lo están poniendo lo en lo práctica, aplicando. digamos, ah, qué bien. Bueno, ¿y cómo fue reconocido esto, entre otros trabajos? Este es un, eh, un proyecto que ustedes presentaron a nivel internacional, cuéntenos un poco el detalle de, de esto, que, que a ustedes los, los pone muy bien como institución también, porque de alguna manera se reconoce el trabajo que vienen realizando en equipo, eh, usted como doctor en biotecnología, otros, eh, como genetista, bueno, todo un equipo que terminan con una conclusión final, ¿no? sí si sí, esto, digamos, la pandemia nos dio la posibilidad de que este congreso, que se hace todos los años en China, hay uh -huh. dos versiones, hay una que se hace en California y otra que se hace en China, y por la pandemia este año fue virtual, para nosotros ir a China es muy... Imposible difícil. casi, claro. Difícil. Con Maximiliano Ayay, que es el estudiante de doctorado, que es el primer autor de este trabajo, eh, dijimos, bueno, ¿por qué no nos anotamos? Ya que lo podemos hacer online uh -huh. y y participamos en, en la competencia, a ver cómo nos va. Y, bueno, a partir de todos los trabajos que se presentan, son unos 300, eh, hay una elección de, de tres trabajos para presentarlo de forma oral. Claro. Y el nuestro fue uno, uno de estos. Bueno, 300 de 300, que, hay, ¡Bárbaro! que seleccionen tres, y entre ellos sí. el de ustedes, bueno, este como el de China y Corea, la verdad me imagino ya a partir de ahí una alegría enorme, ¿no? La verdad que sí, sí estamos muy, muy contentos. Claro. y hubo algún premio digamos es decir de de de, de, dinero, de reconocimiento, o algo, de reconocimiento. Que siempre viene bien no para en este, en este caso el, lo único que se reconocieron la digamos la inscripción al Congreso devolvieron el, el dinero de la inscripción pero tres años antes otro trabajo nuestro también eh, logró un reconocimiento en el el Congreso de San Diego uh -huh. y en ese caso eh, me otorgaron una beca para poder asistir ya presencial. Claro, ah, ah, bueno, qué bueno, bueno claro. es algo, no? Y claro. sí, sin duda, para ustedes este, participar de este tipo de, de eventos debe ser muy importante, ¿no? Poder intercambiar, poder ver también el trabajo de otras instituciones, este, debe ser sumamente importante. Es muy importante y, bueno, estamos un poco lejos de donde se hacen estas cosas. Uh -huh. Así que, bueno. Eh, Gerardo, ¿y muy quiénes, eh, quiénes más participaron de este trabajo? para que la gente los, los, los, los conozca, digamos, sepa. Sí, es Maximiliano Bayal, que él es biólogo molecular y está haciendo el doctorado con nosotros acá en San Pedro, en San Pedro. Eh, Julián Chirino, que es ingeniero agrónomo, también está haciendo el doctorado. Gabriel Valentini, investigador de, de Inter San Pedro, uh -huh. de, con una trayectoria enorme, digamos. Y eh, en el grupo también está Florencia Soria, que ella es de San Juan, uh -huh. es genetista, y también está haciendo el doctorado acá en uh -huh. San Uh -huh. O sea que bueno varias personas estuvieron y cuánto tiempo les demandó eh, bueno llegar a esta a este trabajo. Bueno, nosotros en la parte de tenemos mucho trabajo en la parte genética en la parte de inteligencia artificial realmente hace muy poquito que estamos trabajando unos seis 7 meses así que no hasta nos, sor... nos sorprendió un poco que lograran esto en, en tan poco tiempo porque la verdad es que hace muy poco que estamos funcionando en, en este tema apasionante y que realmente está en todos lados. Uh -huh. Claro y además <risa> ese ese <risa> ese digamos el, el, el tema de los profesionales también, claro. ¿no? Que lo, los profesionales que sean que, que estén en, en, en, en esta en esta área muy específica que incluso tiene un, una carrera universitaria uh -huh. y me parece que es, es, es para donde la para para donde vamos, ¿no? Me parece que que tiene que ver en, no solamente en, en esta parte en la que se ha elegido hacer este trabajo, sino en muchas áreas, digo, la tecnología, la, la, la, la inteligencia artificial, claro. digamos, es el, el presente y futuro. Sí, nosotros pudimos hacer todo potenciar todo este grupo a partir de todos estos chicos que se incorporaron, que son brillantes todos. Y bueno, para nosotros también nos nos pone muy contentos, este, como como decía recién, este, Patricia, un poco, no, esto de eh, estudiar para algo y después poder Volcar todo ese conocimiento y además de investigación e ir superándose todo el tiempo en cuanto a los conocimientos, Gerardo, porque es eso un poco todo esto, ¿no? Y aportar y generar cosas que van a quedar en el tiempo, parece que es una, para ustedes por ahí en, en, en, en la historia como profesional, es realmente interesante, ¿no? Sí, sí, el, nosotros vemos el premio como algo anecdótico, nos gusta mucho, pero la verdad es que lo que más nos interesa es poder aplicar todas las cosas. Realmente claro. que esto ocurre a desarrollos que, que nos sirvan a todos. Claro, exactamente. ¿No? exactamente Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por por habernos atendido. ¿eh? A ustedes y, y felicitaciones. Bueno, y felicitaciones. felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, que, que tengan buen. Día. Igualmente, gracias. igualmente. Bueno, ahí estamos hablando con Gerardo Sánchez, doctor en biotecnología del no, INTA yo San le dije Pedro. Ingeniero, claro, me sí. Dije que uno dice INTA y lo <ríe> claro. Todo, <ríe> claro, por eso le preguntaba, eh, cuando hablamos, le digo, Gerardo, eh, ¿sos ingeniero? ¿Sos genetista? Sos... No, doctor en bio te... doctorado, doctor, <ríe> doctor en claro. biotecnología. Pero antes no fui ingeniero. Claro, sí. Con la ingeniería y que además, igual. claro, el doctorado le demanda un eh, poco claro, más de estudio, ¿no? Y fíjate vos que él hablaba de varios doctores, o sea, la, la, la mayoría de los que estuvieron interviniendo en este proyecto son todos doctores en claro. genética, en biotecnología, y no recuerdo qué que eh, otras este, personas más que estuvieron participando. Pero bueno, lo, lo, lo interesante de todo esto es que el INTA permanentemente está generando este tipo de reconocimientos en cuanto a los trabajos claro. que presentan. ¿no? Tra tra tra varios trabajos claro. que incluso se, se, se forman... De, simultáneamente. Simultáneamente, claro, y que después Ahora tienen un desarrollo a nivel el, nacional, que lo tienen en cuenta. También, también. Que también. Eso lleva un tiempo este, para poder desarrollarlo. Sí, ¿no? la verdad que, que es para, para destacar. Por eso me, me parece bueno también poner al aire este tipo de, de, de, de noticias, información, sí. para que la gente eh, tome conocimiento también Que no también, sale, en los diarios, que no papá, sale en nada, y que sí. son muy buenas noticias, y que son noticias. Que son que noticias, son noticias sí. que son noticias Exacto. muy importantes. Bueno, eh, avanzamos y lo que no avanzamos acá con los